Hola, mi nombre es Julián, esto Me Encanta Cantarte y no estoy loco Hoy te voy a enseñar a jugar con ritmos ¡Vamos! Canta, canta, me encanta cantar, me encanta tocar Me encanta estar me encanta Lo primero de todo es un ritmo que vamos a hacer con los pies Fíjense, estoy simplemente bailando, marchando en un lugarcito sí, Tranquilo un pie y el otro pie. Un pie y el otro pie. Siempre el derecho primero. Este es el derecho. Este es el derecho. Bien. Y ahora sobre eso, miren lo que voy a decir. Empezando siempre en el pie derecho. Miren. Mucho, poco. Mucho, poco. El mu coincide con el golpe del pie. Mucho, mucho, mucho. ¿Sí? Y el po coincide con el golpe del pie izquierdo. Fíjense. Bueno, entonces fíjense que sin darnos cuenta ya estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. El ritmo con los pies y otro ritmo con la boca, porque no es lo mismo. Entonces, mucho, poco, mucho, poco, mucho, poco, mucho, poco. Bien. Ahora, miren lo que puse acá, miren lo que aparece acá, este dibujito hermoso. Que parece un trébol, me han dicho una mariposa... Me han dicho dos infinitos atados, dos globitos, cuatro globitos. Bueno, vos, imaginalos como quieras. Después te cuento qué es esto. Pero lo que nos va a decir estos cuatro globitos, estos cuatro circulitos atados así, es el ritmo que voy a hacer con mis manos. ¿Sí? Hay cuatro circulitos y cada uno de ellos va a hacer un golpe con mis manos. ¿Cómo lo voy a leer? Primero... El de la izquierda arriba, después al lado, después bajo y después al lado. O sea, de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo. Fíjense, dice cuatro golpes. Me está faltando algo que es decirlo, ¿no? Al mismo tiempo. Fíjense. Mucho. Victor. mucho poco volvemos pero ahora fíjense ¿qué pasó? algo cambió aquí sí, los dos de arriba y no los dos de abajo entonces, ¿qué va a hacer? seguir golpeando con los pies seguir diciendo mucho poco pero solamente palmear cuando está arriba y no palmear cuando está abajo fíjense dice Mucho poco, mucho poco, mucho poco Bien, ¿juntamos los dos? ¿Se animan? Dice así, preparados, y dice ahí va Mucho poco, mucho poco, mucho poco, mucho poco Bien, y ahora lo complicamos un poquitito más Al nivel 3, miren lo que tengo de este lado ¿Qué se imaginan que es? Exactamente lo que están pensando Arriba, en el mucho no vamos a hacer nada Y en el poco vamos a permear las dos veces O sea, sería así, fíjense, preparados Mucho, poco, mucho, poco Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Juntar los tres, exactamente, preparados Y dice así, aguante ahora que vamos eh, Y dice y va Mucho, poco, mucho, poco, mucho, poco para cerrar esta secuencia de ritmo que es una suma de ciclos rítmicos fíjense lo que tenemos por allá, nada por aquí, nada por allá o sea que simplemente vamos a marchar, vamos a decir mucho poco y no vamos a aplaudir nada simplemente para que el ritmo nos quede hermoso o sea, juntando los cuatro sería de esta manera, preparados mucho, poco, mucho, poco, mucho, poco ¿Te gustó? Este es el trabajo de un gran maestro, Nicolás Fioravanti, su libro Creativa Percusión, Pecufios, un método de ritmos muy interesante, este practicalo, contame cómo te fue, acordate que estamos los sábados y los miércoles, mira otros videos, pasáselos a otros profes y maestras y niños y niñas y amigos que lo quieran ver y que pienses que le puede gustar, acá te podés suscribir, acá tenés la campanita para marcar que te lleguen las novedades. Esto es todo, nos vemos la semana que viene.